<risa> Muy buenas a todos Aquí vuestro hombre Bandolero 69 Continuamos aquí Donde lo dejamos Con Eli Aquí estamos Con de la a parte 2 Qué gracioso Ahí como hace su cosilla Ahí Mola Mola las animaciones Lo mismo esto <risa> Que él se de Today Venga, aquí parece que no hay nada ¿Dina? Eh la Dina, Dina se nos ha ido Vale Moonlight 1979 En fin Varios postes Están graciosos los postecillos También Vale Aquí un bueno, poste Marcia también Jejeje eh, <ríe> Se acuerda, se acuerda de Joel No está aquí, pero se acuerda de... Qué buena la Eli. Está todo cerrado, ¿vale? Y tenéis el de... Del padrino <ríe> algo de eso Venga se han parecido, como no tienen los derechos no pueden ser iguales. Pero bueno. Vamos. Abrimos aquí. Bueno, parece que no hay nada. Ni enemigos ni cosa. ¿Hay que irse de aquí o qué? Aquí nada. Aquí una grietita. Vale Seguimos bicheando por aquí ¿Es un museo o algo, no? Equipo de música Bueno, bueno Musiquita chunga No hay nada, ¿eh? Bueno, a ver qué encontramos Se si encontramos Lina. a Dina A ver qué pasa Se me han ido los dos Aquí, cartita Vale Squirrel Será algún... Bueno, bueno, un demolador ahí a tope Es un villano Él continuará buscando su versión de justicia en la sombra Villano neutral bueno. Supongo que habrá que irse por ahí. Qué chulo todo, ¿eh? La verdad que sí. Que me encanta la ambientación del juego. Y todo y todo. Bueno, que estamos aquí en el escenario. ¿Eso estará al día ahí yo? <ríe> no creo. Vamos a ver Echamos otro vistazo o qué Aquí hay algo Ah, la guitarrita, pero si esto ya lo vimos, ¿no? <ríe> esto me suena ya Hemos tocado ya tantas veces la guitarra Pero bueno No se olvide de dejar like, chavales Muchas gracias Muchas gracias Venga, esto ya lo hicimos Es que no sé por qué me viene aquí esto Esto pasa es para hacer las canciones y tal Nada, esto ya lo hicimos. Encontrar la salida y ya está. Ahí, para arriba. Pues vámonos. A ver qué pasa aquí. Es que siempre me gusta investigarlo todo. Para encontrar objetivos y objetos. Vamos, aquí está el Jesse. ¿Ya se la ha contado la otra o qué? Está ahí. Ni hablo ni nada para despertarla. La verdad que me encanta el juego. No sé cómo lo veis, yo lo veo bien. Quizás vosotros un poquito oscuro en el móvil. Un sofá de sky y eso antiguo. El año 70. Qué bueno año. Una mala noche. Y una buena serie también. Hasta le cuesta no vomita. Este ya lo sabe. Debiste llamarme. Está embarazada. ¿Tú qué crees? <risa> sí. Sé por qué habéis venido aquí. Pero ella debe irse. Necesita cuidados que no podemos dar. Ya darle. lo sé. Lo sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. ¿Podrías llevártela tú? No se irá de aquí sin ti. lo que tiene Vamos A por Tommy. Ese acuario del que te han hablado Vamos al acuario Tommy aún no ha encontrado a Avi Vamos a esperar allí ¿O uh, el desenlace con Tomi? ¿eh? Dejaremos sola a Dina Son órdenes ¿Ah, se si queda sola aquí? ¿Alguien ahí descansando? Mejor no Parece que está lloviendo fuera Por los cristales y tal Sí, se escurre el agua por ahí Qué juegazo No me canso de decirlo Es un juegazo ahí Que vamos Que ni la Lara Cro Que la Lara me gusta Claro, tienes que cerrarnos la puerta. Claro, tiene que chapar porque si no entran los monstruos. Jejeje <ríe> vale. Por si Venga, ya estamos afuera. Esto me suena. Aquí estuvimos. Venga, Jesse, prepárate. Nos vamos de caza. Venga. Adelante. El acuario está junto a la costa. Vale. A ver el Jesse por donde nos lleva Aquí, me va a ayudar Entre dos, sí, solo no podíamos Pero ahora sí podemos Ahí, echo una manilla Ah no, yo a él, vale, vale Sube ahí el Jesse Perfecto Y a nosotros Vale ¿Qué pasa? Ahora No ponía ningún botón Vamos para arriba Tenemos nuestro arquito. Gracias. Escopeta, uh -huh. ¿cuánto tengo? Una... El rifle este solo tengo un disparo. Habrá que cambiar de arma. Vale. Ahí estamos, nos ponemos el arquito normal. Hola, bienvenido. ¿Qué espera, espera. Yo... Eché por aquí. No le... Dije que lo sabías. ¿Y si ni sabes, nada. Lo que no es eso, tiene que haber algo, ¿no? ¿El acuario es una base? No lo creo. Según Nora, Abby se oculta ahí. ¿Y averiguaste por qué lo hicieron? Sí. Uh, aquí, aquí. Yo tuve vale. un desencuentro con unos lociernadas. Ahora, ex lociernadas. ¿Qué tipo ese vale. encuentro? Era contrabandista. Discutieron por unos para allá. productos y se pelearon. Algunos murieron. Nada. Me bueno, poco lo último. ¿No? ¿Eh, la ardillita? ¿Para ¿Cuándo demos con Tommy, nos vamos a casa? Sí. ¿Dejarás alguno de esos capullos vivos? Dina debería estar en Jackson. Vale. Bien. Venga, vamos a ver si vamos a por este rápido y. Hay nada por ahí, ¿no? Por las de del autobús Ni nada, ¿no? Uy, me cogido el arquito Vamos, Jesse A ver qué encontramos Por ahí Por allí, ¿no? Está cerrado Vale, vale Pero Vamos Vamos a un sprint Mira, mira cómo corre el, el Jesse Creo que vamos a tener que entrar por aquí a ver si hay algo por el camión o algo En Al principio no A ver Tenemos que encontrar una Entradita o algo el centro de convenciones tiene que ser esto, digo yo WPL Bueno, cerramos la linternilla Bueno, estamos llenos de, de tijeritas me voy a hacer el. El silenciador. Lo demás estamos llenos, Bueno, me puedo hacer. ¿Una flecha más? No, tampoco. Disculpad un momentillo. Un momentín. Hola, hola. Seguimos por aquí. De lado A. Disculpad la intromisión y la interrupción. Estamos ahí que vamos a fabricar, pero no podemos fabricar. No podemos. Aquí la carta, ¿no? El diario. Vamos a ver. Vale. Está ahí apuntando cosillas ella. La Luciana del hospital. Tiene sentido. Tenía un presentimiento. Los lobos se llevaron unos cuantos después de que se disolvieran. Fueron a Jackson con el único propósito de torturar a Joel. No les bastaba con matarlo. Abby se esconde en el acuario. Así que bueno. Mirar página. Vale, esto es lo que apuntó la otra vez. Los Scar y todo. Al hospital. Fue el capítulo anterior. Así que muy bien. Muy buena Speed Music. Este ya una hora que... El Jesse no nos dice nada. Por ahí. Esta puerta. Puede haber cositas escondidas por aquí. Vale. No hay manera. Vale, esa no quiere. Sí, es... sí, sí, esa es la que ha intentado el Jesse abrir antes. No hay más nada por aquí, ¿no? no sí. sé anda que no digo yo que no bueno, un poquito aquí de de cajones y tal vamos a ver vamos a ver aquí decía que había otro por aquí aquí tres balitas para nuestro fusil muy bien lo no voy a cargar. Un momentillo. Ay. No. Me estoy tirando. Ahí. Lo hemos cargado. <risa> Algo lío. Ahí. Es que se carga con el alrededor. Bueno, pues ya tenemos cuatro balitas para nuestro fusil Muy rica, muy rica Vamos a seguir nuestro camino con Jesse Así que vamos a ver No creo que ya no hay más nada En principio no Hemos estado nosotros por fuera o algo, ¿no? Yo creo que sí Venga, Te preocupa que puedan seguirnos hasta Jackson. Y una conversación. Pues a que vamos a por muchos de los suyos en su ciudad por lo que hicieron. Pero Abi y sus amigos no fueron a Jackson por algo que había hecho Joel. Este lugar no es como Jackson. Es decir, Joel y Tommy ayudaron a Abi cuando la atacaron. Tratan de matar a todos los que se cruzan. Te dispararon en cuanto te vieron o no. Sí. Sí. Puede ser el caso. Son muy chungos. Y así... Está la puerta. Yo miro por aquí a ver si hay algo. Aquí tenemos un poquito de explosivo que nunca viene mal Que habrá que retirarlo o algo, me ayudas, vamos, Jessy, te cunda, vamos a ver si ya mismo nos ataca. No, que pase aquí. Por aquí. Tengo que saberlo. ¿Por qué no me dijo lo del embarazo? Escucha, seguro que te lo van a contar en cuanto... <risa> ya están aquí los lobos. Y viene y viene no nos vea ht sí pego flechazo ya o se parece que no se va a mover de ahí ¿eh? no sé yo sigilo y si no le pego ahí un machetazo ¿eh? a ver si sobrevivimos a esto Toma. Eso es lo que hay. Ah, maceta se limpió. Esto es lo que hay. Mucha venganza. ¿Cómo va, Jessy? ¿Cómo oh, que vengativa es la. Ay, que tenemos otro allí. Que tenemos un par de ellos. ¿Dónde han ido? Hay que investigar. Toma, investiga eso. Investiga eso. Ah. Pasa que no dura muy poco el... ¡Ojo, quema! ¡Ojo! ¡Lo hombre! ¡Que nos pilla! <risa> <risa> pegar algo con el arquito. Toma. De soca. Ahora sí. El ladrillo. Están en guerra con una secta muy chunga. No puedo recuperar las serafitas. ¿Por el estilo, serafitas? Yo solo los he oído llamar, escarp. Se fue el anterior Así, capítulo. No. Tienes suerte. Vamos a investigar aquí. Vamos a Es lo que hay por aquí. No, no escales Yo sí. Digo, Eli. Cartuchito bueno, pues nuestra escopeta. Como me gusta aquí saquear, macho. Me quedo ahí hipnotizado viendo los escenarios. qué bien recreado. Y muy bien. Esta no, ya no parece que haya más nada. La puerta me decía. Aquí detrás atrás. Vale, botiquín. Bueno. Y ahora aquí. Las vitaminas muy ricas. Muy bien. Qué chican... De Alaska Ah, vale, sí está la agencia de viajes Cabo San luca de México Saludos para todo México Que nos ven por allí Algunos suscriptores Tengo el machete y el palo este es que es una full Luego otro por ahí te creo que tenía un, un martillo Pero bueno Ya cambiaremos de De armas Por aquí hay algo Vamos a investigar. ¿Muy a lo seguro o qué? Aquí. Munición de fusil, ¿vale? No viene muy bien. No parece que haya más nada. En principio. Allí adelante Aquí en el escritorio Dos bolitas. Pues buenas No parece que haya más nada A lo mejor por aquí de fusil y poco más. ¿Eh? La pista. Un trapo. Vale, ¿y ahora qué? Podríamos ir por ahí. He escuchado algo, tío. Y dice, bueno... Se supone que ya no hay más nada por aquí, ¿no? Vamos a ver. Eh, lo va a ver el martillo a ver si sí lo cambio Vale, podemos Ahí, fabricar Vale Ya tengo el martillo preparado Que nos puede venir muy bien No hay más nada por aquí, ¿no? Eli No aparece O tal vez sí Ahí, en el suelo Me estás contando Suelo que hay, tío, que no lo veo. Vale, un... una balilla. Ese que no hemos cargado. Vale, ya creo que está todo, ¿eh? Nos pues vamos para el otro sitio. Creo que está todo, vamos. Como también, ¿no? Se nos ha quedado algo No hay nada El avión y El globo terráqueo Es que está todo muy chulo, tío Muy, muy bien ambientado Mirad el barco Joder, es un juegazo, eh Encima que se ve así oscurillo, pero bueno El mundo apocalíptico este Vale, aquí estuvimos lo que pasa es que el otro no me lo No me lo llevé Pues venga Ahí tenemos otro... Otro palo que no quiero. Pues Vámonos. Ahora sí. Colombia Union Bank. ¡Eh! Munición. ¡Dámela! Este por aquí, munición. Ahí. Me extrañaba a mí que nos soltaran cositas los... Vamos a ver con qué nos sorprenden ahora Comic, película, juguetes, cosplay y más Qué chulo Un centro comercial o algo, ¿no? Está cubierto y todo a, a Comic Expo de 2013 Comic Con Aquí de Seattle Centro de conferencias Me suena, me suena A ver por dónde vamos ahora Por aquí esos carteles. Vamos. Un eh. montón de Espera. ¿Qué pasando aquí? Una en momento, no hay nada allí. Nosotros. Nacimos en la época equivocada. <risa> Vamos a ver, aquí, Caboncillo. Que no hay nada, por supuesto. Me Después meter algo, yo que sé, una valilla man que fuera, por aquí, yo creo, ¿no? Sí si? Okay. No tengo ni idea. Yo le intento la escalada. Vamos a ver. Toma, como le pega a la heli Aquí tenemos un superviviente que no ha sobrevivido, claro. Vale. Explosivo, estamos llenos. Puedo fabricar alguna flecha más No sé por qué la de antes no la he recuperado, pero bueno Me hago más flechita Ahí Y ahora Ahí ya hemos estado Y si está ahí abajo No parece que haya gran cosa por aquí, ¿eh? aquí no veo nada por aquí El coche este quizá. no coche hay que retirarlo a subir por arriba ahora a la linterna venga Y cuando accedemos a una nueva zona nos da susto hay que bajar por ahí por debajo del árbol Vale. Okay. Cuerpo a tierra. Y el Jessica ha ido por el otro lado. <risa> ¿Qué decías antes sobre Dina? Decías que me lo diría cuando cuando acabemos con esto. Llegará un momento en que se descubrirá. ¿Crees que se lo quedará? No lo sé. <risa> Que hay que ver si nace bien y todas esas historias, ¿no? Aquí también podemos andar por debajo. ¿Cómo se oye la lluvia? Pues sí, es por ahí. De todas maneras había echar un vistacillo por aquí, ya sabéis. No, dice que por aquí... Pero algunas veces... Pues, encontramos cositas... Vale. ¿Cómo se oye la lluvia? Oye, qué gana de, de oír la lluvia caer ahí. <ríe> no llueve aquí en España, ¿eh? Hace ya... Una buena temporada. Qué guay la moto... Vale, camino, trabajando carretera Vamos a ver No parece que haya mucho... ¡Oh! ¿Hay periódicos? No hay periódicos tampoco Vamos, Jessy ¡Cala! Vamos a llegar al... Al acuario En el parking Vamos a ver Y una... una noria, ¿eh? Está al lado de esa Noria. Míralo. Espero que Tommy también lo sepa. Tenemos que ir a la Noria. Mierda. Parece que nos toca nadar. Pues nada. Casi que por ahí hay como una especie de caminillo, pero bueno. El coche y tal, por aquí no podemos subir. Vamos a tener que, que saltar. qué buceo y todo. Buceamos. Linterna. <risa> Vamos, Jesse. Izquierda, derecha. Vale, tú ve por ahí, yo me voy por aquí. Vamos a la linterna. Ojo. <ríe> ¿Creéis que me iba a quedar ahí atrapado, eh? Pues no. Me imagino que allí no habrá nada. Vale. ¿Y ahora? Estoy en ello. Venga, tranquilo, Jesse. que escalar un poquillo más, hombre. Uy, que me he tirado? A darme otro bañito Vámonos los bueno ¿A dónde? <ríe> por aquí no es Es por el coche Ahí Este es el caminito que yo había visto antes Ahí No hay nada No hay nada ¿Y vamos a tener que entrar por aquí o qué? No, no ¡Ostras, tú! Me dice que tengo que tirar para allá Pero aquí seguro que hay algo <ríe> Vamos a investigar ¿A dónde está la fiesta y yo? Y uno No lo veo ¡Ay! lo veo! ¡Ay! ¿qué se la Tiene que haber más Hay por lo menos un par de ellos Este ya viene Ojo, ojo que me ven A ver si lo veo yo Está es por aquí, pero claro Maldito Están obligando a bajar Venga, vamos Bueno, ahora lo podemos llevar encendida Atento, allí hay uno. Viene. Se ha caído, eh. Pero no ha caído. Está aquí detrás, eh. De... De la columna está <ríe> Venga, sí es algo. Salgo, Jess Está ahí de atrás. Toma. He sin flecha, pero bueno. Bueno, me queda una. No digo nada. ¿Ya está? Sí. Eso creo. Vale. Parece que han caído, ¿eh? Los infectados. Nuestro arquito maravilloso. Venga, a coger cositas. Pues hay que investigarlo todo. No podemos ir para adelante. Hay. Hay que investigarlo todo. esto un poco, eh, arquito mi flecha, la recupero, a ver si me he infectado, parece que no, objeto en principio tampoco, vale, vamos a ver aquí el infecta y yo que me ha matado, <ríe> dame mi flecha <ríe> Nada más Dos Bueno, hemos recuperado tres No está mal No sé si habrá algo más por aquí Parece que no, en principio Ojo que hay una subida por ahí ¿Dónde? A ver cartelito o algo, no, no, es para ir para arriba, pues venga, vamos para arriba se oye más, infectado o qué no, al principio no aquí si no, hay, no. sí hay sí, sí. de la cochera cambio donde, no está más a mí. Párate que lo raje ¿No <ríe> han salido estos, tío? Cachase la mar Vale Se acabó Puedo hacer este, pero si sí, este es que me. Si sí, este es mejor Este es mejor que el otro, que el martillo me... Nos quedamos sin de eso, pero bueno Vale, ahí tenemos el martillo esta balita Vale Aquí es donde hemos estado antes Yo creo que ya está todo Sí, ya si se va para allá Bien Pagamos la linternilla Vamos equipo Jackson Ahí está Toma ahí y que sí, no, por lo menos, si llegamos al acuario o algo, a ver qué nos encontramos. Otra vez, nada, por aquí, vale. ¿Tiene toda la pinta? Pues vamos, ahora a ver la subidita por donde la tenemos. ¿Es por aquí, por debajo? No tengo ni idea, ¿eh? Pues sí, parece que es por aquí, ¿eh? Vale. ¿Subirá? Sí. Vamos, Jessy. Siempre es bueno llevar a un compañero. Aunque se meta al lío o lo que sea, pero no es lo mismo que ir solo. ¿No ¿Estás, Jessy? Que no te veo. Vamos a ver por dónde subimos nosotros. Por aquí no es, ¿eh? Ah, por ahí. La furgoneta. Agachamos un poquito Subimos Miramos a ver si hay algo Que parece ser que sí Vamos a ver No sé si ese es el camino que tenemos que seguir o... Parece que no hay mucha vuelta atrás A ver había contigo a ver, ya no lo había pasar bueno uh, pensé que no te parecería bien todo esto admiraba a Joel lo que le ocurrió fue una mierda todo admiraba a Joel ruidito ya a Joel también le caías genial pensaba que me molabas <risa> Aquí en envase. Bueno, eres guapete y eso. Pero no eres mi tipo. ¿Porque soy asiático? Sí, me refería a eso. <risa> pues tiene pinta de que tenemos que ir por aquí, no sé. Pues sí. Vale. Vamos bajando. Habrá que investigar ahora todo esto A ver, ya se ve yo que por aquí iba a haber algo Otra cartita Muy bien, el Tanager Cosita rica Parece ser que sí Ahí un trapito Un aislante que diga Ahí Tijerita. Esto estamos llenos de alcohol. Mira los sofás de Sky. ¿Cómo aguantan, eh? El paso de los años y de... La civilización. Vamos. La carta y ya está. Poco. Ah, la nota de la cochera que no la hemos leído. Tienense. Ah, hablando aquí de las Scar y eso. Pues nada. El Jensen, pobrecillo. El Tanager. Hola Tanager. Ahí. Es una, una heroína. Joven, tímida y callada. Hipnotizar cantando. Heroína neutral. Pues Vale. Ahí la tenemos para la saca Al bolsillo Y algo más por aquí, por el centro este De convenciones Aquí Vamos, que encontramos Marca por aquí No sé, aquí Otra notita, un comi o algo Ah, un cuento o algo Conejito y el burro Real, no es como estás hecho, dijo el caballo de cuero Es algo que te ocurre, cuando un niño te ama por mucho tiempo, no solo para de jugar, sino porque realmente te ama, entonces te haces real ¡Ojo ¡Oh, como Toy Story! ¿Y eso duele? preguntó el conejo A veces, dijo el caballo de cuero, porque él era siempre sincero, cuando eres real no te importa hacerte daño Está guay Sé que te duele. ¿Qué te parece si hablamos así un rato? ¿Te ayudaría? Vale. No quería agarrarte así. Espero no haberte hecho daño. Las mamás también tienen miedo a veces. Estoy bien, yo también tengo miedo. Entiendo que esto te enfade. Yo también lo hecho de menos, pero no puedes gritar así. Solo quiero, necesito... no sé. Te quiero mucho. No dejaré que te pase nada malo. Yo también te quiero. Ojo con eso, eh. Ahí. Qué guay. I love you too. Venga, otro artefacto. Se oyen rana, eh. Un Alicia el país de la maravilla. Supongo. <risa> A los niños antes les gustaba esto. Qué bueno. Estaría bien poder mover la linterna o algo. Ok. ¿Tenías un libro favorito de niña? Sí. Fantasmas de batalla. Va de unos marines espaciales que luchan contra... Fantasmas? Fantasmas alienígenas. <ríe> Parece muy de tu estilo. Le gusta, le gusta la ciencia ficción a... A la elite. Vale. A... ¿Y tú qué? El istillo? Bueno. Estamos llenos. Una una maqueta. El niño el niño árbol Ok No parece que haya mucho más por aquí, pero bueno. El chico dejó que el pueblo En su vida, vida también. Siniestro. Pero tu madre era ocurrente. Sí. Echa otro pequeño vistazo. Se como loca se en claro. <ríe> No parece que haya más nada por aquí No sé si tengo que subir por aquí Vamos a verlo Te ponen estas caloritas por lo mismo ¿Eh? Este ya ha subido Aquí Vale Ahí, a ver qué ha pasado Estás con esto. Si sí, esto ha sido reciente, ¿eh? ¿Estos son sí. lobos o Scar? Estos son Scar, creo, ¿eh? No lo tengo muy claro, pero bueno. ¿Cuántas cuánta notitas La salvó y se parece a CDC. Tú de breach. Full fan Ese ¿Sí parece el de Boston Teruel Lee, Detroit, Will Ojo, oh, este sí parece real, eh, la foto <ríe> Qué guay, la música Parece CD, eh? sí CD Adam Living, Zoom Battle Buah, qué pasada, tío Pasa que no son reales, eh, pero está muy chulo Hill of Dream The Hill of Dream <ríe> Que me caigo viéndolo ¿Ahora qué? ¿Tiramos otra vez? Sí, ¿no? ¿Lo tenemos otra, no? ¿A dónde? Ahí me dice No hay más nada Ojo, abajo pues Nada más para abajo, ¿no? Aquí detrás. También decía que había algo Allí Venga De botiquín estamos llenos como que me harían falta una flechita Necesitamos más cinta, pero bueno Ahí poquito a poco Venga. Y había más cositas Por debajo también, pero bueno a ver. Aquí, aquí Este de aquí Pero no te subas Estamos llenos, ¿no? De munición y tal. A ver. Ahora. Algo mejor. Seguimos estando llenos. Aquí la maquinita del Freshy Suite. Qué guay. Me encanta, me encanta este juego, tío. Para allá, ¿no? Vamos para allá. En busca del... Acuario. Aquí van a salir más lobos de estos Las ranas, no, las oigo ¡No, pero no las veo ¡Míralo, hombre! Ya sabía yo ¿Tengo que salvar a alguno? Voy a por ellos del tirón. Apaga la linterna que me ven El perro y todo, ¿no? ¿Dónde están, tío han matado a ese, a ese, creo. están, tío? No los veo. Los tengo detrás. Aquí hay uno... Hombre, no. Lo he visto. Dale, dale Dale, Jessie <risa> Ha dolido ese Yo no la veo Ay, que me da Lobo Digo perro <risa> Machetazo Lo siento, perrito <risa> Luego me muerde me muerde bien, ya sí. El fusil ahí, El visto fino. Ah, que está allí arriba. o oh, venga, mochazo. Hay más, eh. A la izquierda, escopeta. ¿dónde? Vale, <ríe> Y bueno, el fusil de... es más! Aquí está Ahí viene Me da un flechazo que va a flipar Toma, mochazo este ¿Se ha levantado ya? Creo que era el último Sí. Este sitio me hace valorar más, Jackson. A mí también. Vale, cogemos flechitas, supuestamente habrá que tirar por ahí por debajo. Pero bueno, vamos a echar un vistacillo. Vale, un poquito de botiquín, nunca viene mal. Ha sido un poco caótico el La lucha Pero bueno, hemos ganado no Lo importante No hay nada No hay nada Vacío Hay algo aquí en el cuartillo Debería Ojo, hay una escalera A ver si que la subamos ¿Y algo? No hay nada, tío Vale Así que por aquí, ¿eh? Bueno Supongo Lleva esto. Recargamos el revólver. Que tenemos poca munición. Fabricar silenciador. Es que no viene muy bien. Yo siempre lo. Si no acabamos pronto. Pero. Viene muy bien. Y vitamina Trapo Cinta americana Bien Estamos llenos De escopeta me podía coger Dejar coger alguno más algún <ríe> cartuchillo Seguramente nos tendremos que ir por ahí por la ventana Pero bueno Voy a coger aquí unas tijeritas O cuchilla, como queráis llamarla. Voy a hacer más flecha, ¿no? Venga, lo hacemos. A ver qué nos podemos dar por aquí. más bomba de humo. No es lo que yo más quiero. Moviendo el suelo más rápido, este estaría bien también. Silenciadores mejorados. Este es el que voy buscando. Aumentar la durabilidad de los silenciadores fabricados. Durabilidad de 3 a 5. Podemos pegar 5 disparos con el silenciador. Así, lo a ver si los más rápida también estaría muy bien. Lo mismo subo esta rama ahora un poquito. eh Alcance del modo escucha. También viene muy bien. Los cócteles hemos lo todo mejorado, que no hemos, no hemos lanzado mucho, ¿eh? Pero más minas trampas y más flechas explosivas. Este me gusta. Pero este también. Venga, vamos a darnos este. Claridad del modo escucha. A ver qué tal. Luego este. Y luego este. Vamos a ver. la linterna. Estamos en lo alto del... El andamio. A ver. Por allí. Bueno. Ahora qué. ¿A nadar otra vez? Ya no veo ni la noria ni nada Me supongo que... Será en aquella dirección ¿Sí? ¡Ojo! ¿Qué no son, tío? ¡Maniquí! ¿La fiesta de los maniquí? ¡Sí, tío! <ríe> Como los que salen el Level Within Ahí está la... Entrada ahí, no sé. No hay nada, ¿eh? Aquí tratando de escuchar. Esto es lo del banco, creo. Algo hay. ¿Qué es eso? Ah, vale. Una balita. Ok Bueno Yo creo que esto sí lo hemos visto Este está cogiendo cosas del suelo <ríe> Este he visto Sí, estamos llenos Esto lo hemos bicheado ya Vale Es que por ahí Pasar por ahí. Pues nada, vamos a bucear un poquito. Por debajo aquí del autobús. No bueno, veo ni la noria ni nada. A ellos sabrá dónde me llevan. Por aquí. ¿Y qué? Hay algo por aquí. Un maniquí, aniversario, Aquí Guaman, vale. Esto es una tienda de de ropa de mujeres, ¿parece? Por eso de los maniquí y tal. Bueno, pues seguimos nuestro camino. No, es para allá ¿Ahora que tengo que tirar? ¿Ahora para acá? ¿Me tienes ya loco? Por aquí, vale, vale, vale Encontrado el cabinillo Que no lo veía Jope, ya te digo Estamos llenos Vale a ver si vemos ya algo. Allí veo la noria ya por fin. Bueno, no está lejos todavía. <ríe> que siete es muy grande, eh. Ahora qué? ¿Ahora Ya, no, no. coche. Está bastante lejos. ¿Qué tal con eso? barquita salía bien no, sí, <ríe> Ven, por aquí. venga vamos en busca de la barquita vamos Jesse ahí con la pistola en mano nosotros también probemos por aquí cuál es el plan nos los cargamos y les robamos la lancha más bien la lancha nos la llevamos seguro <ríe> si se ponen en medio es cosa suya Esperemos que sean pocos. Venga. Un poquito de luz. Ahí. Ya estamos llenos. Habría falta más cinta y algún envase, pero no puedo fabricar nada, así que. Vamos. Hey, Jessy. Uf. Hmm. Me tengo que saltar ahí, no me fastidie. Tiene toda la pinta. Sí, está ahí abajo. Pues nada. Está todo destrozado. Que encontramos por aquí. En envase. Un contenedor, habrá que bajar por ahí por debajo. No hay nada. También podemos pasar por aquí. Habrá que retirarlo. ¡Ayuda! Ojo, que podemos solo. Ah, eso. ¡Ayuda, macho! Vale. ¿Qué me dejo ir el luz, bueno, este se ha tirado ya, ya para atrás no podemos, vamos, por aquí, venga, ¿dónde, tío? Están ahí, ¿quieres ayudar? Para ganar no, la luz, mentir. Vosotros, cuatro, llevad el puente terrestre al puerto. El resto, esperaremos las órdenes aquí. ¿Qué son? ¿Está aquí mientras a nuestros compañeros? Tenemos órdenes. Tendrán gente más que suficiente para encargarse de un solo ¿Sí? tirador. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Me habían llamado por teléfono Tengo que irme Ah, no se me enciende la linterna Nosotros sí la lleva encendida, no sé por qué Te van a ver, macho ¿Puedo coger la cuerda o okay? qué? Ahora Venga, vamos para arriba Ahí Tomas fling <ríe> okay. Ahí hay uno de la barquita Que se le ha estropeado algo Por aquí llegaremos al puerto Les quitaremos la lancha No lo oíste, hablaban de Tommy No lo sabemos ¿Y de quién si no? Alguien tiene que ser Si tienes razón se habrá alargado para cuando llegue Se dirigía hacia Abby Así que ¿Qué tenemos que tener? problemas. Sabe cuidarse solo la mejor forma de ayudarlo es ir a por ahí Hay aquí un... Si te vas no volveré a salvarte el culo. Diferencia de opiniones. Ojalá lo consigas. Anda, pues no le hace ni caso. Se va solo, ¿eh? Bueno, nos separamos. Tengo que ir a por la barquita, supuestamente. Que... El motor ya funciona. ¿Dónde la pongo? Aparcala al otro lado. Recibido. Que se me va el de la lancha. No sé si tenía. Recibido, gasma. Transmitiremos la información al barco. Esperad instrucciones. Cierro. Recibido. Y hay uno. Afectará el asalto donde están. Uno. O dos, yo he escuchado Ahora tenemos que matarla a esto y coger la lancha y tal. Pero bueno, eso va a ser en el siguiente capítulo. ¿Vale? Estamos aquí preparados. Y tenemos que matar a todo esto. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un saludito para todos. Cuidarse mucho, Peñita. Chao, chao.